Bueno, empezamos. Te saludo con mucho gusto, mija. Y te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho que hayas adelantado esto porque estamos complicados ahorita por acá. Muchas gracias, mija. Igualmente, David. Muchísimas gracias a ti. Hija, vamos a empezar por el principio. Danos tu nombre y la asociación o agrupación que representas. Eh, mi nombre es Jacqueline Casas. Soy directora de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC. Uh -huh. Y bueno, también soy directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muy bien, mija. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó tu asociación, hija? Pues tenemos desde el año 2012, eh, cuando se constituyó formalmente. Sin embargo, pues el trabajo que en el personal he venido trabajando en, eh, como sociedad civil, como activista, pues ya es casi más de 12 años aproximadamente. Ok, mija. El universo de pacientes a los que se aboca tu esfuerzo en tu organización, ¿cuál es? Eh, si bien el tema que tiene que ver con la información precisa a poder empoderar a la pared general reproductiva, eh, tanto a las mujeres embarazadas y pacientes que ya han sido diagnosticados con alguna enfermedad genética, ese es el grupo de pacientes o digamos el universo que a mí me interesa atender y empoderar de información sobre todo preventiva. Ok. Regálame una breve semblanza de lo que es tu agrupación, Mija. Eh, Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, C, también conocida como Mujer México, se uh -huh. dedica a promover e impulsar eh, información veraz y, y de digna en colaboración con los especialistas que tienen que ver con atención eh, tanto previo, durante y después del embarazo, así como del recién nacido. Por lo tanto... Eh, es nuestro, nuestra misión poder eh, promover, impulsar y enfocarnos específicamente en la prevención y atención oportuna de cualquier síndrome que tenga que ver durante el embarazo o en el recién nacido. Es decir, eh, colaboramos de manera muy puntual en conjunto con la sociedad médica, así como con todas los, eh, los, las personas que tienen que ver con la sociedad civil, los pacientes, la Secretaría de Salud, instituciones de salud pública y toda la, la, la comunidad que tiene que ver con la atención del embarazo, después del embarazo y del recién nacido. Muy bien. Yo te conozco hace mucho tiempo y sé no solo de tus esfuerzos bien intencionados, sino de tu ánimo por estar permanentemente atendiendo estas causas de forma que has trabajado en la agenda pública que se dedica a la salud ya desde hace algún tiempo, con una marcada vehemencia, éxito por supuesto, y también con una idea muy clara de hacer un trabajo que otros no hacían. Esta tarea que tú desempeñas es un esfuerzo que se tenía que hacer, pero que no se hacía antes, hoy ya se hace. Dentro de, dentro de esto, que es un histórico de tu proceso desde que iniciaste este esfuerzo hasta este punto, ¿cuál dirías tú que es el mayor logro de tu movimiento, mija? Uno de los principales eh, logros eh, de lo que llevo en el tiempo de poder pertenecer, eh, tener la oportunidad de poder eh, ser parte de toda esta comunidad, de enfermedades raras, enfermedades genéticas en México, tiene que ver con eh, mi aportación, mi trabajo, mi entrega, eh, ...que yo realicé para que se pudiera contribuir a que los legisladores pudieran aprobar el tamiz neonatal ampliado. Eh, yo creo que ese es uno de los, más, este, de los más importantes logros para México, no para mí, ni para mi asociación, sino para México, para todos los niños que actualmente nacen... ...y que han nacido bajo este esquema ahora de, de la ampliación del tamiz neonatal ampliado, aunque hace falta pues, muchísimo trabajo por hacer, eso vamos a hablar más adelante... Este, pero creo que es uno de los principales logros y aún así todavía falta muchísimo por hacer. Yo creo que es el comienzo, y muchísimas cosas que todavía están pendientes en la agenda y muchas brechas todavía por cerrar. Posteriormente a esto, el, conmemoramos y bueno, pues te propusimos en lo personal una iniciativa de ley para establecer el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal en México el 9 de mayo de cada año a partir del año 2016. Este día, como lo digo, no es un día más para conmemorar, simplemente es un día importante para que de igual manera se sensibilice, se cree conciencia en la salud materna, fetal y perinatal. Y en ese, en ese tenor también va eh, todo lo que tenga que ver eh, de manera integral en el cuidado de la mujer, eh, también en el hombre, que por supuesto es partícipe en la, en la concepción del bebé y también del recién nacido en la parte perinatal, donde los enfocamos en que los niños también tengan ese derecho que les corresponde, que es el camisa natal ampliado, entre otros este, tamices que también existen en México, como lo es el auditivo, el oftalmológico, pero por su complejidad y lo que tiene que ver con la orientación genética que los padres deberían de contar de primera instancia desde el embarazo, debemos de saber ¿Qué es un natal ampliado? ¿Para qué sirve mi recién nacido? ¿Y cómo puede beneficiarlo en dado caso de que tenga una enfermedad genética? ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué especialistas me pueden a mí ayudar? Esa es la parte fundamental que Mujer México está enfocando todos sus esfuerzos para que el tamizaje realmente sea ampliado, para que realmente las parejas en edad reproductiva, las mujeres en, en, durante el embarazo y las mujeres que ya tuvieron este, un, un niño o una niña con una enfermedad rara o Incluso pacientes con enfermedad rara que busquen un embarazo eh, junto con su pareja puedan tener información y herramientas específicas acompañados de los especialistas, nosotros como canalizando y además también apoyándolos en el camino y se puedan tomar las mejores decisiones para mejorar su calidad de vida. Entiendo. Eh, lo que acabas de comentar tiene que ver con un trabajo que evidentemente ha sido o oh, has ido enlazando y ido hilvanando a lo largo de los años y cuando dices que es en lo que han estado trabajando ¿cuántas personas ayudan a tu esfuerzo hija? ¿cuántas personas logran contigo catapultar resultados hacia buen puerto? ¿cuántas? Eh, sin embargo como bien lo hemos platicado antes a veces no, no hemos eh, medido como tal específicamente el beneficio a, hacia dónde llegan los esfuerzos sin embargo sabemos que un día nacional el, la ley que ya está establecida, llega a todos los niños eh, mexicanos que nacen, casi dos millones aproximadamente de niños, poquito más al año, se benefician de un tamizaje del esfuerzo de todos los que estuvimos involucrados, ¿no? médicos, legisladores, organizaciones de pacientes, y bueno, este, como ya lo he explicado antes, en cada video que se logró fue impresionante para que las comisiones de salud dictaminaran y votaran a tiempo. Eh, en el tema de la salud materna, pues obviamente hacemos este, todos los 9 de mayo, eh, tenemos esa conmemoración en conjunto con las autoridades sanitarias y pues llegamos a un universo importante este, en todos los estados de la República. Eh, tenemos eh, esa, esa canalización, incluso también eh, con la Secretaría de Salud estamos trabajando muy constantemente. No te puedo decir el número, pero sí te puedo este, más o menos hablar del de porcentaje de lo que estamos eh, trabajando. No, pero déjame reformular la pregunta. Ok. Cuando hablas de, eh, refer, pa, para referirme el mayor éxito, el que tú consideras el mayor logro a lo largo de estos años, me dijiste, hemos logrado en plural. ¿Cuánta gente junto contigo trabaja para Mujer México apoyando tus iniciativas y esfuerzos? ¿De cuántos estamos hablando que fue el logro? ¿O fue un logro casi personal de eso? Quiero que tú me platiques. Ya. Yeah. Eh, bueno, de hecho, en el, eh, respecto a lo que me preguntas ya muy puntualmente, sí, eh, colaboramos con apoyo de las especialistas, la doctora Laura Elia Martínez, el doctor Zacarías Villarreal, en ese entonces eh, dirigiendo la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Eh, la doctora es genetista, es jefa del departamento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, fue principal... Eh, pionera para que ella, en su área como especialista, pudiera trabajar arduamente en el estudio de, de todos los, pro, de los programas piloto que realizó en conjunto con, con Jalisco, Nuevo León y Campeche. Y bueno, la verdad es que fue impresionante el tema eh, que su área eh, abocó para que se pudiera lograr el esfuerzo. Una vez que se tenía un programa piloto donde demostraba obviamente el costo-beneficio del de tamizaje neonatal ampliado, eh, nosotros, bueno, digo, nosotros como sociedad civil, en lo personal, eh, yo también me encargué de cabildear con las comisiones de salud, tanto de diputados como de senadores, para que se pudiera dictaminar la iniciativa y, bueno, contribuir a seguir visibilizando y sensibilizando eh, con información y con trabajo diario, arduo, este, para que se pudiera lograr. El Instituto Nacional de Pediatría también colaboró con el tema de médico, académico, publicaciones importantes. Este, la doctora Juana Inés Navarrete en Pemex, que también son de los pioneros en Tamizaje Neonatal Natal ampliado En realidad, fue, eh, tuvo mucho que ver, obviamente, los especialistas. Como tú lo sabes, sin ellos pues, no existiría eh, ningún parte aguas que nos diera a nosotros la oportunidad como sociedad civil en contribuir ¿no? con sus evidencias este, científicas, con el trabajo, sus publicaciones que pues, se han logrado eh, definir el camino que, que nosotros debemos impulsar para que esas este, publicaciones, esos estudios, esos piloteos sean una realidad y se conviertan en una reforma. Y eso fue lo que pasó. Eh, he escuchado que en este abanico de personajes que intervinieron para que los logros se fueran dando, nos hablas de la multiplicidad de profesionales que trabajó a favor del tema. Cuando te mencionaba acerca de... Quienes son, junto contigo, quienes han tenido el logro, me acabas de contar que académicos, investigadores, médicos, legisladores, eh, etcétera, han trabajado en el tema. Y te lo pregunté porque yo veo a Mujer México en Jacqueline, y Jacqueline es Mujer México, y sé que haces un esfuerzo, esto no me lo platica nadie, yo lo vivo, lo conozco, y sé que haces un esfuerzo de multiposiciones. Eres la que hace literalmente en tu asociación todo. Eh, la que buscas cabildeo, la que buscas resultados, la que buscas reuniones, la que buscas una intermediación, la que buscas eh, eh, una difusión. Eres un, una mujer equipo. Dentro de tu capacidad para hacer que esto sea posible, Estoy entendiendo, por supuesto, que los profesionales que tienen que ver con estos datos, estos temas de los que hemos hablado, han puesto su muy importante colaboración para que esto sea posible. Pero desde el universo de los civiles, los que no son académicos, ni médicos, ni especialistas, ni legisladores, ¿quiénes te ayudan a esto, hija? Aparte de ti, ¿quiénes te ayudan? Sé que cuentas con el apoyo de tu familia. Eso me resulta siempre remarcable porque es muy importante la familia. Pero aparte de ellos, ¿quién te apoya en tus esfuerzos como civiles, no como académicos, ni como legisladores, ni como ninguna otra de las profesiones de las que nos has hablado? ¿Quiénes te apoyan? Las personas que me apoyan como civiles es mi familia, David. Eh, tú me mencionabas aparte de tu familia, eh, mi familia es... El Pilar, eh, mi esposo, eh, te puedo hablar de mi suegra también. Esas son las personas que a mí me ayudan para que yo pueda contribuir desde no de ahorita, sino desde hace muchísimos años. Como lo he dicho en muchas ocasiones, esto no es un trabajo, es una misión que llegó. Algunos llegó eh, porque así tuvo que ser, por genética, por, por naturalidad, pero otros nos llegó de otra forma y de una manera especial. Y llegó para quedarse esperando, dar lo mejor de nosotros. Con las herramientas que tuviéramos al, al alcance, con las herramientas que pudiéramos seguir buscando. Obviamente, el, el tema que tiene que ver con civiles o con personas que puedan apoyar el esfuerzo, pues puede ser eh, múltiple, no puede ser. Sin embargo, estamos en el proceso de poder eh, invitar a que se alíen a nuestros esfuerzos para que nosotros pudiéramos llegar eh, con muchísimas mejores herramientas a poder llegar a muchas más personas y poder redoblar nuestros esfuerzos que hemos trabajado durante estos años. Sí, yo te lo preguntaba porque me parece fundamental reconocer a los que cercanos a ti te han apoyado. Porque estoy cierto de algo, Jacqueline, y tú no me vas a dejar mentir. Si tú y otros como tú no hubieran intentado, apoyado y de manera determinada perseguir objetivos bajo esta idea de convertir en posible el tamizaje y de convertir en posible la reproducción materna correctamente asesorada, si tú no hubieras empezado con eso, muchos médicos no les da como que la idea de hacer esto. Dicen, no, espérate, eso no, no lo tenemos que hacer nosotros, que lo haga otro. Estoy cierto de que todos estos hombres y mujeres de los que me hablaste, que son profesionales en todos los casos, tuvieron un chispazo de iluminación cuando tú les dijiste, estoy pensando hacer esto, ¿por qué no integra sus esfuerzos y lo podemos hacer? Y lo digo porque en el 95% de los casos de presidentes de asociación fueron ellos o ellas, en su mayoría mujeres, 90% de las presidentas de asociación, ya dije, son mujeres solo 10% son hombres, bueno y estoy seguro que los chispazos a favor de los que los médicos los legisladores, los todos empezaron a trabajar fue porque esa mujer les dijo necesitamos empezar esto y me queda claro que tú fuiste una de ellas que abrió el camino para que esto fuera posible y no puedo dejar de preguntar acerca de quienes cercanos a ti te ayudaron porque estaba yo absolutamente cierto de que sin el apoyo de tu querido, de tu querida familia, de tu esposo, de tu mami, de tu suegra, de, de las, hasta de tus niñas, esto hubiera sido imposible. Y estoy seguro que si no lo hubieras iniciado junto con otros que pensaron como tú, todavía no se daría en México esto. Porque al gobierno mexicano dale una oportunidad que se haga pendejo y se va a hacer pendejo, hija, todo el tiempo que le sea posible. Porque los recursos que todo tiene que ver con recursos, los recursos que se tienen que invertir en esto son importantes. Y aunque en el caso del tamizaje es una inversión maravillosa, porque hoy tienes un gasto importante o una, digamos, una inversión importante, pero a la larga es un ahorro enorme, gigantesco. Y yo sé que tú lo hiciste, y eso también es remarcable. De modo propio, tú no tienes ninguna necesidad de estar haciendo esto. Pero lo hiciste porque a ti se te prendió el foco y dijiste, esto es algo que no se ha hecho en México y se tiene que hacer a huevo. O sea, no podemos seguir suspendiendo en el tiempo una tarea tan importante que es impostergable. Por eso te hablaba de quienes te ayudan, a, de quienes ayudan a la Jacqueline Terrible Mujer México. Quienes la ayudan en el centro más importante de su vida, en el neurálgico. Tu esposo, tu mamá, tu, tu suegra, tus niñas. Esas te ayudan porque estoy seguro que si tu esposo pusiera piedras en el camino, sería difícil. Si tus niñas te lo impidieran, te sería difícil. Si tu circunstancia familiar te lo impidiera, te sería muy complicado porque no, no puedes estar remando contra corriente dentro de casa. Tienes que hacerlo de una manera diferente. Yo reconozco, yo reconozco eso muy bien y también reconozco que las personas como tú, que, que no tienen un enfermo, que no han vivido una circunstancia que agobie su vida, y que de todos modos se dedican a esto, pues tienen un valor múltiple, por llamarlo de alguna manera, porque tú podrías estar tranquilamente pensando en otra cosa que no fuera en las enfermedades raras. Muchas gracias por adelantado, por eso, Jackie. Quiero, quiero aquí agregar algo, David, de lo que sí. bien dijiste. Este, antes de que yo dijera, o que como lo que comentas, que se le prendió el foco, eh, quiero decir que pues, no fue como tal, de hecho, todo lo fuimos aprendiendo en el camino, Yo digo, lo fuimos este, porque, bueno, todo empezó, tú nos conoces bien, todo empezó por mi, de mi, de mi esposo, quien, sí. tú lo sabes, tiene citrullinemia, sí. él no fue diagnosticado a tiempo, eh, posteriormente, tuve, tengo a mi hija, que ya tiene este, 12 años, y me dicen, tienen que llevar a tu hija a que le hagan el tamiz está ¿no? ampliado con la doctora Marcela Vela en el Instituto de Pediatría. Entonces yo, ignorante en ese tema, como en muchos otros, ¿no? que no sabemos ni tenemos por qué saber todo, pero yo no lo sabía de, de, de, de, de lo especial que era ese tamiz. ¿no? Incluso dije, bueno, le van a picar su el pobre, el pobre de mi hija, ¿no? yo la primeriza también. No tenía conocimiento del tema hace 12 años. Eh, y dije, bueno, ¿por qué le van a hacer? ¿Qué pasa? No? Entonces fui aprendiendo un poquito más de la enfermedad. Afortunadamente, pues mi hija no tiene ninguna enfermedad eh, metabólica, ninguna enfermedad rara. Eh, después eh, empecé a conocer un poco más de, de lo que eh, sucedía con Diego, con su familia. Y bueno, Diego es la adoración de mi esposo, si ¿sí te puedo decir, eh, de mi suegra. Yo lo quiero mucho, mis hijas lo adoran. Eh, y es, estamos viviendo actualmente, vemos de lejos... Eh, pues su crecimiento eh, también de él y de muchos niños, ¿no? De todos los niños que se enfrentan con ansiedad con, ciudad, con eh, secuelas irreversibles, eh, tanto físicas, este, en su en, en el tema intelectual, en todas lo, las barreras que tienen actualmente en sus etapas, tanto infancia como adolescencia, incluso en adulto. Eh, y la verdad es que es muy impresionante. Como bien lo dijiste, tú no directamente vives eso, pero... Eh, digamos que lo veo no tan desde afuera, me tocó verlo muy desde adentro, estuvimos aprendiendo en el camino, en ese entonces yo era vicepresidenta de la Asociación de Amigos Metabólicos, posteriormente emprendí un camino, eh, aparte, seguí trabajando en el tema desde lo preconcepcional, este, y bueno, ahora que, que sigo viendo eh, tantas brechas que hay que seguir cerrando, hay que ir trabajando, redoblando esfuerzos, haciendo equipo, entrar este un frente específico que tiene que ver con la atención multidisciplinaria no, no nada más hablamos de detectar o de incluir a al adicto No estamos hablando de que debe de haber un universo como tú bien lo dices integral que le dé a esos pacientes realmente todas las herramientas que ellos requieren no el tema, este, el, el tema de, de los especialistas como los cardiólogos, los neurólogos, eh, los nutriólogos que son sumamente importantes para las dietas de muchos de los niños con enfermedades raras, bajas en proteínas, la psicología que ya lo hablábamos con Pali, eh, es un tema integral ¿no? y que realmente cuando veamos a los niños eh, dentro de las discapacidades, dentro de sus barreras que les ha perjudicado no haber sido detectados a tiempo o no tener su medicamento a tiempo, de ver que llevan un seguimiento integral y que va avanzando y mejorando su calidad de vida, ahí podemos decir que el tamiz de natal metabólico ampliado es exitoso. Cierto. El programa sirvió, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas, David. Y yo Cierto. me siento honrada, privilegiada de poder, este, que Dios me puso aquí en este camino, porque yo no lo pedí, eh, en, llegué, mi esposo me dijo, por favor, ayúdanos, ayuda a mi sobrino, haz algo. Y pues realmente este, fue él el que casi, casi me lo pidió y, y yo lo vi, me sensibilicé y me casé con todo esto, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios también porque mis hijas están sanas, pero así, como soy madre, entiendo, y me puedo poner en los zapatos, por lo menos un poquito, de todos ustedes como padres. Los respeto, los admiro a todos y a cada uno de ustedes. Y lo poco o lo mucho que yo, en lo personal, y Mujer México podamos contribuir, para nosotros es un honor, Poder, poder hacerlo. Y que además eh, quiero agradecer también tu apoyo porque tú también eh, has sido parte de mi familia. Tú, tu equipo, el extraordinario, tus hijos, Celita, Gracias. todos han sido una parte fundamental para que yo pueda también de alguna manera estar eh, dentro de todo este universo y poder eh, como una guerrera ayudar a defender a esos pacientes que tanto nos necesitan Te agradezco mucho, David. Seguro, mija, no tienes que agradecer nada. Le agradecido soy yo porque sé suman voluntades muy, muy, muy, muy importantes. La tuya es una fundamental e importante. Todas son importantes. La tuya, que me representa una cercanía muy especial, me ha parecido no solamente importante, sino muy puntual, destacada, muy determinada y sobre todo constante. Eso es muy importante. Te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con tareas pendientes que son impostergables. Ya me las has contestado en esta serie de argumentaciones que has puesto a favor de esta entrevista. Pero la que sigue es una que no te puedo dejar de preguntar. Dentro del de ejercicio que has desarrollado en todos estos años, has ido cumpliendo algunas metas con logros específicos, pero estoy seguro que hay, entre otras, una que es una tarea pendiente impostergable. ¿Cuál es la tarea pendiente impostergable de tu asociación, Jackie? Eh, la tarea pendiente impostergable, creo que la trabajamos todos los días, eh, es promover, seguir sensibilizando primero, eh, creando conciencia y además también proveer a las personas, a la sociedad de información que tiene que ver con las mejores decisiones que ellos pudieran tomar desde que previo que conciben, durante el embarazo y cuando ya tienen a su bebé en brazos. Eh, como yo lo digo, eh, el tema de la lactancia materna, hay muchísima información, capacitación, pero es fundamental que para que tu niño incluso esté sano e incluso también tenga que ver eh, con que algunos errores y actos de metabolismo, específicamente de la galactosemia, eh, si el bebé llega a tomar eh, leche materna, pues se puede intoxicar, ¿no? Por cuestiones metabólicas, que no voy a entrar en tecnicismos, pero es información. Siempre lo digo, el informar es poder y si nosotros empoderamos a la sociedad de sus derechos, de sus obligaciones, de la información que puede padecer a lo mejor el, el bebé que pueden tener en casa o algún familiar, creo que eso es indispensable. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos podido tener la capacidad de canalizar, de canalizar y apoyar a, a algunos pacientes que salvaron su vida gracias a ello y canalizarlos con los especialistas, me refiero. Es correcto, mija. Entendemos que la condición actual, la pandemia, ha desnudado los sistemas de salud de manera dramática. Ha desnudado los sistemas de salud del primer mundo. El mexicano no podía ser la excepción. México no tiene un documento de diagnóstico en su sistema de salud, tiene un documento de defunción. Estamos desarticulados, desmembrados. Hay una absoluta anacronía en algunos temas que tienen que ver con salud. Yo he observado de manera preocupante, me ha preocupado mucho el ver cómo lo ha, de por sí deteriorada atención a los pacientes con este tipo de enfermedades, pues ahora se vio más complicada por este tema. Y evidentemente todavía nos falta un rato importante. La última información que tengo de gente que he escuchado es muy, muy importante en el tema académico para estos rubros. Señalan que esto... El fin de año todavía lo vamos a tener muy, muy, muy encima de nosotros. En fin, hay algo que yo no te haya preguntado, que a ti te interesa mucho extender comunicación, como comunicación al público que te va a oír y escuchar y ver en esta entrevista, que es algo que no te he preguntado que tú quieres contestarme, por favor, Jacqueline. Sí, sí me gustaría agregar... En el tema que tiene que ver con el postergable es la atención, la atención a los pacientes que más lo necesitan, que son vulnerables, entiendo que hay enfermedades que por supuesto también merecen de toda la atención, pero sabemos que estas personas, estos pacientes, si no reciben su tratamiento, si no estén detectados, porque son estrategias esenciales, así las llama incluso también la Secretaría de Salud, y a nivel mundial, como ya lo he dicho, el tamiz neonatal es de los más aceptados de las vacunas por la pediatría mundial. Yo. De la salud. Quiero. Dime. No, no, no. Sigue, sí, continúe, hija. Pero... No, okay. Digo, quiero que, que sepan los pacientes, las personas que nos van a escuchar, eh, eh, independientemente a lo que se dediquen, independientemente en qué rubro se encuentren, especialistas, que todos tenemos que trabajar de la mano, tenemos que estar más que nunca sensibilizados, conscientes de la gran necesidad que se requiere por parte de la sociedad civil organizada. Es decir, doy un llamado, exhorto a todos a que nos sumamos como un frente común, como lo que somos, así somos la sociedad civil, con toda la transparencia y la humildad que caracteriza a los padres de familia con pacientes con enfermedades raras, a los activistas, que nos sumamos a estas causas y que hacemos y, y con determinación logramos este, contribuir significativamente a mejorar la calidad de esos pacientes les pedimos, por favor, eh, estén muy atentos, sean parte del cambio, trabajemos todos en equipo, no importa nuestra visión, incluso nuestra opinión eh, personal que podamos tener, tenemos que tener un solo común denominador y esa es la atención urgente, determinada y temprana para los pacientes con enfermedades raras y todos los niños que nacen en nuestro país que tengan un tamiz digno, que tengan un tamiz realmente ampliado, que haya equidad para todos en nuestro país y que realmente se consideren también las enfermedades en el tamizaje que tienen un, un tratamiento, ¿no? Porque de esa manera podemos decir que puede, pueden ofrecerle una terapia, pueden ofrecerle un tratamiento específico al paciente y de esa manera pueden ellos tener una mejor calidad de vida y salvar su vida. Eso es lo que yo invito a la sociedad, a padres, este, familiares, sociedad en general, aunque no se dediquen a esto, que nos escuchen, que visibilicen, que compartan, incluso en las redes sociales, el canal de YouTube, hay muchísima información muy importante que FEMEXER, eh, Mujer México y muchas otras organizaciones aliadas a la federación estamos trabajando muy puntualmente. Invitamos también a las que no son aliadas a que se puedan unir y sean parte de este esfuerzo por todos, por todos los niños y los pacientes que lo necesiten. Sin duda. Gracias entiendo. por el espacio, David. No, de, de nada. Gracias a ti, hija. Al contrario, te agradezco mucho, terrible. Yo quiero concluir con un comentario y una pregunta que es una, eh, digamos, curiosidad personal. El comentario es, sin duda, tenemos que hacer un esfuerzo que aglutine las mejores causas, los mejores esfuerzos y que pueda ser un centro de gravedad poderoso que atraiga lo mejor para los nuestros, porque de otra manera va a ser muy complicado. Ya, ya de por sí era complicado antes. La realidad a la que nos vamos a enfrentar en unos meses va a ser absolutamente absolutamente difícil y tenemos que adaptar rápidamente estas condiciones que nosotros requerimos para estar bien. Los enfermos con padecimientos raros tienen una resiliencia maravillosa. Seguro nos vamos a poder adaptar. Ese es el comentario. Y luego la pregunta que es una curiosidad personal antes de despedirnos, mija. Cuando tú eras niña veías las caricaturas. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Los supersónicos. Los supersónicos. No sé por qué me llamaron mucho la atención. ¿Sí? Okay. Decía que cómo podían verse eh, de, de repente eh, en una pantalla y ver ahorita qué casualidad, digo, ¿qué, cómo es la vida, que ahorita en este momento lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y para qué va a servir e impactar a impactar los supersónicos? La tuya, ¿cuál es? Cuando yo era niño, la caricatura que más me gustaba era los herculoides. Ah, carajo. Un día busca okay. en internet los celuloides. club Club, Igor, eh, Sandor, okay. tú los vas a ver. Eh, yeah. Yo te agradezco, ah, perdón. Con esa sonrisa que se te dibujó en el rostro a la hora que te acordaste de tu caricatura favorita, quédate siempre y agrégala a tus esfuerzos. Porque con tu sonrisa, tu determinación y el esfuerzo encaminado lógico que tienes tú siempre a disposición de los enfermos, vas a lograr muchas cosas, hija. Yo... Admiro tu esfuerzo, admiro tus resultados, pero sobre todo admiro que sirvas a México de manera tan desinteresada. Muchas gracias Jacqueline por el espacio, muchas gracias por tu argumentación tan sólida y tan claramente expuesta. Te agradezco mucho, tú sabes que te quiero mucho, por eso es la terrible. Y además espero que en razón de tus oportunidades de tiempo tengas la facilidad de trabajar en este, en este campo durante muchos años y que sean fructíferos todos ellos. Muchas gracias, Jacqueline. Claro que sí, David. Muchísimas gracias a ustedes. También les mando un fuerte abrazo. Saben que los apreciamos mucho y todos somos Pemex. Gracias, mija. Te agradezco mucho. En 10 segundos corto la comunicación y te agradezco enormemente que me hayas adelantado a la entrevista porque ya se están oyendo las maquinitas otra vez acá. De este lado. Sí, y quería apurarme más, pero de verdad me no fue imposible. Pero qué bueno que, que nos apuramos. Gracias, pudo, David. Mija. Gracias, mija. Que estén muy bien todos, sobre todo tus niños. Igualmente, niñas. David. Un fuerte abrazo. Gracias, terrible. Muchas gracias, hija.